La razón por la cual siempre repetís el mismo tipo de personalidad como pareja tiene un nombre que se llama la compulsión a la repetición. En términos claros, tu niño interior, podríamos decir, quiere solucionar los problemas que no pudo solucionar en la familia original donde creciste con la pareja. Así es como funcionamos, ¿no? Es muy inconsciente esto y queremos solucionar ese problema. Y lo hacemos eligiendo personalidades que son similares a las de nuestros padres en algún aspecto. El niño interior diría algo así como, ah, con este sí que voy a solucionar eso de que yo pienso que papá no me quiere tanto, entonces me voy a buscar uno que no me quiera tanto porque lo voy a hacer que me quiera, ¿eh? Eso dice el niño interior. Si esto vos lo trabajas en terapia, lo procesás y sanás, ya no te va a volver a pasar. Esa es la idea.